Mi nombre es Dr. José Soto, soy gerente técnico de Cerdos para Artec y el día de hoy vamos a revisar algunos aspectos claves para mejorar la eficiencia productiva en fincas de cerdos. La bioseguridad se refiere a todas las medidas y protocolos que se establecen en finca o en bien otros sitios productivos como plantas de alimentos para mantener los patógenos al margen y fuera de nuestras explotaciones productivas. Implementamos protocolos de bioseguridad para mantener nuestros niveles de producción y evitar pérdidas económicas las cuales pueden ser significativas debido al, al rompimiento de estas normas de bioseguridad. Los principales desafíos que estamos viendo el día de hoy en campo son eh, en el, el incremento de los puestos de producción. Vemos que el precio de los, eh, de los ingredientes para la formulación de alimentos han incrementado de manera significativa. También lo que vemos es un empeoramiento de la salud. Algunos de los virus se han eh, vuelto aún más agresivos, lo cual ha tenido un efecto tremendo sobre la pérdida de desempeño y también el incremento de mortalidad en cerdos. También lo que visualizamos es que eh, la concentración de micotoxinas en nuestros ingredientes también ha incrementado de manera importante. Específicamente en el tema de bioseguridad y de mantener patógenos virales fuera de nuestras fincas, sin duda que como empresa, tenemos, tenemos un sinnúmero de herramientas. La primera en este contexto es Wardi, Wardicade. Este producto, que es en base a ácidos orgánicos, nos permite mitigar el riesgo de distintos virus presentes en, en el alimento. Entre otras tecnologías, tenemos eh, MicroSort que es una plataforma de productos que previene las micotoxinas en el alimento eh, completo para cerdos, y hay otra herramienta dentro de nuestro portafolio de productos de salud intestinal. Tenemos un producto que se llama Acid Pack, que es una combinación de enzimas, ácidos orgánicos y electrolitos que fomentan el desempeño productivo específicamente en fases tempranas en el desarrollo de lechones. Sin duda, varios productos de nuestra plataforma se suministran a través del alimento y por lo mismo tiene que haber una, una conexión, una relación estrecha en términos de este vínculo con, con la nutrición. Pero para, paralelamente tenemos otros productos que no necesariamente van a través del alimento. Entre ellos, como el que ya mencioné, Acetac es un producto que puede ir a través del de agua, es decir, todos los beneficios que el cerdo puede obtener pueden ser suministrados a través del agua de consumo dentro de la, de la explotación. En Altec, nuestro portafolio de productos para el área de salud y nutrición animal tiene una base científica muy robusto. Todo lo que proponemos como productos y soluciones para el mercado tiene una base científica la cual ha sido investigada exhaustivamente. Por lo tanto los invito a aprender mucho más de nuestros productos y trabajar directamente con nosotros para buscar las mejores soluciones a los desafíos de la producción por sí actual.